¡Palmira! ¡Qué bola! Training Free Soccer jugó su compromiso de ida de la sexta vuelta del Campeonato Nacional Sub-17 El equipo de Barranca Bermeja empató en casa 2x2 2. Los dirigidos por el profe Jesús Torres se vieron sorprendidos en el primer tiempo Cuando caían derrotados 2x0 Un equipo muy complicado, un equipo que eh, sabe usar su talla, su rapidez Pero bueno, tratamos de, de imponer nuestro juego Pero bueno, lamentablemente no se nos dio tal y como lo planteó el profe Pero quedó un partido Quedan 90 minutos, así que hay que darla todavía allá en Palmira. Para el segundo tiempo lograron el descuento y con un hombre menos igualaron el partido. Después de ir ganando 2-0, que nos empaten, una con un sabor a nada. Pero bueno, a les toque ir a la casa de nosotros y allá vamos a ver cómo nosotros. El equipo Training Fit recibía al equipo Diego Pizarro del Valle del Cauca en la cancha del Club Infantas. Toma Víctor, Johan Perro, el marco Parra. Ahora Trainen visitará a este equipo el próximo miércoles.